Todos ustedes Todos ustedes Han sido testigos de las maravillas Que hace mi señor Lucifer en la vida de las personas Todos ustedes, ¿verdad? Todos ustedes se han dado cuenta De que mi señor Lucifer hace milagros en la vida de las personas De que él les escucha Y le responde Y cuando responde, responde diez veces más De lo pedido ¿Es así, verdad? ¿O no es así? Bueno, muy bien, entonces ¿Por qué ser tan mezquino a la hora de pedirle a mi Señor? Porque es que yo escucho personas, ahijados que me dicen Padrino, es que yo le pido a mi Señor Lucifer No, que me dé un motico un motico! El dueño del oro, el dueño de todo el dinero El dueño del universo, porque todas las riquezas le fueron dadas a él Y ustedes le piden un motico Es como cuando una de mis hijas me dice Papi, me das una, una muñequita y chiquitica, no por favor, por favor pídale a mi señor, pero pídale con visión, con ambición, con ganas sin miedo eres un dios, eres un padre de amor un padre bondadoso entonces, ¿por qué no hacerlo? ah, me hicieron señas en este momento en mi camarógrafo que estamos cortos de tiempo vamos a despedirnos para empezar en ya la ceremonia privada eh, recuerden mis seguidores por las redes sociales no respondan nada por redes sociales, solamente por vía whatsapp mi nombre es Víctor Daniel Roscuña Real, atrévete y de sorprender. Recuerden, entonces, a pedir a mi señor, a pedir a mi señor con mucha fe, con mucha devoción, pero con ambición, ¿verdad? Con mucha ambición.